En hiperlimpieza podrá encontrar una variada selección de baberos desechables personalizables, aptos para hostelería, eventos, fiestas, bodas, ferias, restaurantes o bares. Están fabricados en polipropileno, tejido sin tejer, con una densidad de 50 gramos. Cuentan con cintas para sujetarse correctamente al cuello. Puede personalizarlos a partir de 10.000 unidades y contamos con baberos anónimos, baberos con dibujo de un tenedor y un cuchillo, apto para restaurantes, baberos con el dibujo de la calzotada, baberos con las palabras no te manches y finalmente baberos con el dibujo de una cigala, aptos para marisquerías.